Queridos futboleros, bienvenidos a esta prestigiosa ceremonia del día de hoy. Hoy vamos a... Ricardo, me voy a ir anoche. Porque Bueno, está pues, hablando como un tarado. Bueno, Marica, listo. hablemos normal, ¿bueno? Pues, me parece el show de Montar Show. Hablen normal. Usted, Andrés pero Cárdenas. Tiene toda la razón, pero estoy presentando los premios. No importa. Andrés Cárdenas, hable normal. Bueno, listo, marica. Bueno, futboleros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a presentar los premios Farid. Aprovechando que hay temporada de premios, el domingo se premiaron los premios, se hicieron los premios Oscar, premiando lo mejor del cine, pues nosotros vamos a premiar lo peor del fútbol mundial. Y vamos a arrancar con la primera categoría, que es peor vestuario. Las camisetas de fútbol son muy importantes, tanto para los clubes como para los hinchas. Los nominados el día de hoy a la peor camiseta son... Deportivo Pereira, temporada 2020. Qué porquería. este adefesio parce ni las camisetas de Lolaya o del Tabora son así no, yo creo que estos muchachos después del partido se van a trabajar a la ciclovía con ese uniforme o para la defensa civil, o la defensa civil perfectamente. es un salpicón, es una boleta total más los lobos azules muy merecido se lo tiene segundo nominado Arsenal de Sarandí de Argentina Uf, es la camiseta más fea del continente la combinación de colores, seguramente la visión daltonico No sabemos a quién puta se le ocurre hacer esa combinación. Celeste rojo más el logo de la nueva Seguro en morado con amarillo. Arsenal, qué chimba de camiseta. Y tenemos el ganador en este sobre. Vamos a decir quién es. Expectativa A. Atlético Nacional 2020. Atlético Nacional venía haciendo méritos todos los años, cada día se supera más Atlético Nacional y Nike y tienen la peor camiseta del año 2020. Es una hijo de puta bolsa, va a ser mercado, hermano. Ah, lo, no que Zapa, duro, lo que ¿no? zapatoca sí. de uno, se están peleando por esos diseños para las bolsas para, para que la gente no, haga un mercado. No, no le tan duro, no mírala nada, aquí, mírala aquí, mírala aquí, mírala Uy, aquí. sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestra segunda categoría de la noche... pero espera, esa me toca a mí, si hay algo de lo que yo sé es de eso. Esa categoría para mí es muy importante, es mi inspiración. Muchos de estos futbolistas me han inspirado en mis partidos amateur y por eso esa categoría es actor de reparto. Dedicado a aquellos que reparten zapato a diestra y siniestra en el terreno de juego. Los nominados son Felipe Yaquichán Melo. Uy. Felipe Melo, donde llega, se hace echar. Pega patadas asombrosas. Hay una patada en la Juventus a un tipo en el pecho, una maravilla. Muy es parecida un... a la de, de Jong Y la expulsión de la Libertadores pasada. ¿Se acuerda? Contra el Gremio? Es un carnicero, Gremio. es un carnicero total. Melo. Yo creo que va a montar una carnicería, seguramente. Ya ¿Ah? el, puede ser, puede ser. Pero, se pero, pero eso es para otro. Yo sé quién es el carnicero. El segundo nominado, Andrés el señor eh, Pitbull le dice, no el cantante, ese reparte de malas letras, pero estamos hablando de Gary Medel el chileno, qué porquería oye, ¿no? oh, Gary pega sí, duro, va con toda Gary a la carne, a lo que venga no, y además que no respeta rivales, no, pero a rival, no. mí démelo siempre yo lo quiero en mi equipo, Medel, démelo siempre un peligro, no, es un gran jugador y el ganador en premios París es Figura de la selección española, capitán del Real Madrid y de la selección, el carnicero de camas, Sergio Ramos. Sergio, eres el mejor dando pata a la patada el fin de semana, mamita querida. Y no lo echan, que es lo mejor. Sergio, eres es mi jugador. inspiración. Hay que decir que de todas maneras es un buen jugador. Lo paradójico es que es muy buen jugador, rinde, hace goles, defiende bien... Pero. Ah, pero pega sabroso. No, ya es le... un éxito en eso. Y además lesiona al que sea, ¿no? Lesionó a Salah en la final. La de Salah, la de Salah. Sergio, siempre, siempre mi equipo, la de Salah, así es, Sergio. Hay que sacar el mejor jugador. <risa> hay que noquearlo, hay que, hay que boletearlo de una. La siguiente categoría es mejor actor principal. Fue muy, fue muy difícil porque el fútbol está lleno de actores, ¿no? Teatro es lo que hay. Sí, hay uno que está fuera de concurso, ya retirado. El piojo Acuña y su gran actuación en el partido América Junior, no lo tocó nadie. El, el jugador de América estaba a dos metros y el tipo de tiró y le compraron, fue penal. Bueno, vamos con los nominados del día, ¿no? ¿Primer nominado? Eh, CR7 y sus papelones cuando no se la pasan, cuando no le entra la pelota, cuando finges penales y cuando otros ganan los premios. Es un gesto cool, Está muy bien, es un gran actor en eso Arma unas rabietas, unos shows Sabemos es, el, que... es el Jim Carrey el fútbol mundial no, al, al más le gusta ganar, uno sabe que es muy competitivo Y eso está muy bien, todo mundo le admira eso Pero qué rabietas tan chingas ¿Qué... Pero algún representante nacional debe ver en el mejor, uh, mejor actor, ¿no? Uh, uh, uh, uh, uh, claro que sí Fútbol colombiano, uh. tiene unos grandes actores Tenemos a uno que juega en la mechita, juega en el América Uy le pitan penales cualquier cantidad. El Ney colombiano. Se revuelca en ese piso, pero mejor dicho, parece una guaricha revolcándose en ese suelo. Tiene el seguido ahorita contra Jaguares y el año pasado contra el Deportivo Cali. Duan Vergara. Piscina Vergara. Ese man hace más clavados que Nacho Vidal en una película, hermano. Es, es profesional en eso el tipo de, estudió actuación a la par que estaba en la escuela de fútbol le dicen, le dicen el Neymar colombiano no Porque además ah, se parece me, mucho físicamente no mucho por lo que juega club. sino por lo que se lanza al piso ¿Ah? bueno y quién es el ganador Soy un y el, el ganador aquí lo tenemos en el sobre todos sabemos quién es no Neymar Neymar Jr ah. Fuera el concurso, fuera de categoría, no debe haber sido, no debe haber, no debe haber sido nominado, es, él está fuera de todo esto. Es tan payaso y tan detestable que cuando todos los colombianos pensamos sí. que le iban a dejar inválido, aplaudimos, marica. Sí, lo peor de todo es que hasta fingió la patada de Zúñiga, porque el man igual volvió a jugar al poquito yo tiempo. Lo, yo lo confieso, yo lo quería ver en los Paralímpicos jugando para Brasil, representando <risa> Brasil, <risa> se lo juro. Oh, pero, <risa> por Dios, pero voy no, no, pues, no, a mí, A mí las actuaciones que más no me gustan de Neymar... Es, ¿Son vísperas a sus cumpleaños o carnaval de río? Esas actuaciones son buenísimas Siempre finge lesión de tobillo, lesión de rodilla Y uno lo ve bailando a la semana siguiente en el cumpleaños Neymar, qué gran actor eres Seguimos con la otra categoría muy esperada El fútbol mundial está lleno de ellos Y es peor director Los nominados son Tenemos a el profe Jorge Luis Pinto Profe, que 50 puntos que no sirvieron para nada. Se agarra con los jugadores, termina puteándolos. 40 años en el fútbol profesional colombiano y un título. ¿Un título? ¿Un título con el Cúcuta en 2006? No. Merecido no. Profe Pinto. El segundo nominado es... Ernesto Valverde. Valverde acabó con el mejor equipo del mundo. Le hizo perder la identidad al Barcelona. Tenía el mejor arquero del mundo, el mejor 5 del mundo, el mejor lateral izquierdo del mundo, uno de los mejores 9 del mundo y el mejor jugador del mundo. Y solamente ganó dos ligas. E hizo el oso contra la Roma y contra Liverpool. Valverde, eres malísimo. Bien ido, Valverde. Además se parece mucho al papá de, de Man de American Pie, ¿no? Yo creo que le va mejor como haciendo actuación a ¿no? una Es igual, Un ahí. Loco. Bueno, ¿y quién es el ganador? Eso está y, y el ganador, importante. me lo pedí, yo me pedí presentar el ganador, el peor técnico, el peor director. ¿Cómo fue la película que ganó mejor director en los Oscars? Eh, Parásito. Parásito. Parásito. Mire qué coincidencia. Parásito, Arturo Reyes. El director de la Sub-23, director de la Sub-23, para caso total, si no que lo diga eh, Vicky Dávila. Usted es un eso es usted. Totalmente de acuerdo con Vicky. Eso es Arturo Reyes. El Archibaldo de, del fútbol colombiano. ¿Cómo llegó ahí? No sabemos cómo llegó ahí, seguramente lo Mi nuevo insulto favorito es archivaldo No sé qué putas quiere decir, pero archivaldo para arriba y para abajo. Eh, lo que Arturo ya. Reyes... Fracaso en fracaso, archival. Además hace parte de la rosca por ser amigo de... No, oh, la rosca costeña, se acabó la rosca país y llegó la rosca costeña Arturo merecido el premio, fracaso Fue mundiales, sudamericanos, preolímpico Él es el equivalente al rey Midas. Lo que pasa es que todo lo que toca lo vuelve mierda Eso sí, es... tiene un don para eso Ese es Arturo El rey Ñola, es el rey Ñola. Bueno, y el premio más importante de toda la noche, de toda la gala. ¿Cierto, Gala, Galita? A ver, Gala. Eh, el premio a la mejor, bueno, o a la mejor, a la peor película. Los nominados son... los hinchas y directivos del Junior de Barranquilla todos los años pensando que van, a clase, que van a ser campeones de la Copa Libertadores, arman unos super equipos, contratan los mejores jugadores, pagan los sueldos más caros, traen a Matías Fernández, a Borja, a Loco Alves y siempre quedan eliminados en primera ronda. El jefecito charno es Catimano. Una escatima en gastos. Pero se montan sí. unas, unas películas, por eso la nominación para... la película. Oiga, me dicen años. que los jugadores le tienen que decir a El Papi, ¿no? ¿El Papi Char? El Papi Char. Ah, bueno. Bueno, el segundo nominado le a usted. Bueno, la ¿Merecían? película del año nos la armamos los hinchas de Millos cuando contrataron a Gamero, uno de los mejores técnicos del fútbol colombiano, de la casa, jugó en Millos, quedó campeón. Dijimos, que puta, le vamos a ganar a todo el mundo. Aparte, dijimos, no, él la hace... Cosas grandiosas con equipos muy limitados, vamos a. Llevamos cinco partidos, llevamos cinco fechas y no hemos podido ganar. Aunque oh, pena, pero Tolima tenía mejores nóminas que Millonarios. Y el ganador de la noche. Repite. Es alguien que repite. Del peor director llega la película que nos montamos los colombianos con la puta selección sub 23 en un preolímpico en Colombia y quedamos eliminados gracias a ti Arturo Reyes qué esperas lárgate lárgate Reyes renúnciate en cada dignidad Marica, se la montaron se la montaron la película ustedes porque yo sabía que desde semana era técnico y no convocó a muchos de los jugadores que merecían estar en la selección no importa yo éramos, sabía que iba éramos ser un locales Reyes, Marica. renuncie de verdad, tenga dignidad o que lo diga Vicky. Estamos ¡Cobarde, eso, váyase! Vicky. ¡Quiero ver lo que se va! No. ¡Cobarde, no, Vicky, no, váyase! No, es que no. también, Vicky! No, tampoco. No, sí, concuerdo no, con no, Vicky. No, ¿Y eso fue todo por eso? Pues, ¿no? ¿Otra gran vez? Noche. Ay, no. pues, Marique, pero, premios, pero lo igual tranquilo, como usted habla siempre durante toda la entrega y al final entonces, otra vez la misma huevonada al principio. Bueno, está bien, ya. cerramos aquí los premios. A propósito, esta canción que escuchan de fondo, que es nuestro himno, lo hace una banda que se llama Blan Blan Fever. Pueden seguir en redes sociales, la canción se llama Salud y Ska. Está buenísima, no se pierdan el próximo capítulo de Tercer Tiempo. tiempo. Muchas gracias a todos, hasta luego.